Oh, los pelos. Busquemos un sitio para aterrizar. La tormenta de eco está empeorando. Según oh, esto, estamos cerca del límite. Es probable que el final no esté debajo de nosotros. Oh, usted me metería yo en este berenjenal? ¿Buscar eco, ¿Salvar el mundo? ¡Quiero irme a mi casa! Mira, si encontramos una nueva fuente de eco, quizá podemos hacerlo. Además, tengo que aprender más cosas sobre el eco si quiero convertirme en sabia. Tranquilo, Dax. Podría ser peor. ¡Ya es peor! Oh, piratas de eco! Buscan por la frontera los viajeros indefensos. Ah, no estamos indefensos. Dax, el arma... ¡Sí, señor! ...de liberaros de vuestro eco. ¡Ahora nadie tiene eco! Por eso las tormentas son cada vez peores... ...y el mundo se va desmoronando. Estamos en una misión para encontrarnos eco... ...y evitar que eso suceda. Ah, los héroes más valientes... ...aquí dura se aplica el sálvese quien pueda... ...y cogemos lo que podemos. Pues no tenemos nada. Al contrario... ...creo que he encontrado el tesoro más bello del mundo. Te has equivocado de Helka, pirata. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. De ellos, ¡ups! ¡Qué abusado! Ah. Um, ¡Eso, chiclador! no deben haber disparado! Sí, eso es. ¡Ostia, no vamos a perder! ¡No nos queda eco! ¡Todavía peor! ¡No nos queda mucho! ¡No nos queda mucho! El límite. Ah, Aparte de agujeros y lunas el pequeño aún puede volar. Si sí, es que encontramos más eco combustible verde. Y si podemos reparar las baterías que han destrozado a los piratas. ¿Qué? Chicos, ¿por qué no vais a explorar los alrededores mientras soluciono esto? ¿Con esos piratas chifrados de gatillo fácil y ropa rara rondando por ahí? ¡Jajaj! <risa> ¡Ni hablar! Seguro que os apañaréis. Pero Jack, no puedes volver a transformarte. Mm, sí. Algo no funciona. Si encontráis eco verde, tendré todo esto para cuando volváis. Esto os será útil. Es un bastón de lucha que he fabricado. Incluso se le pueden conectar módulos. Si encontramos alguno. Mira que encontré. Este cristal parece estar lleno de eco verde. Y está caliente. Es increíble. Eh, eh, A ver, a ver. ¿Somos ricos? El cristal actúa como un prisma de eco. Absorbe eco oscuro y lo convierte en eco verde poco a poco. Si acelerar el proceso, se me ocurre algo. Vale. El cristal va engastado en los reguladores de combustible. Añadí un condensador de potencia para ajustar la salida. Y un par de circuitos cerrados de para estabilizar el flujo del eco si funciona... Este pequeñín debería volar durante mucho tiempo. Venga, cruzad los dedos. ¿Sabéis que nunca he podido hacerlo? Sí, señor. Estamos en marcha. ¿Os dais cuenta que hemos encontrado el modo de convertir eco oscuro en eco verde? ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que ahora somos capaces de crear otros colores de eco? Puede. Con investigación y las herramientas adecuadas. Parece que nuestros esperpénticos amiguitos vuelven a la carga. Tenemos que ayudar a esta nave, Jack. Agarraos. Un pilotaje impresionante. Soy el duque Skyhead, líder de los aeropanos y protector del eco sagrado. Yo soy Kira y él es Jack. Gracias por ayudarnos con esos horribles filibusteros. Desde que empezamos a buscar el núcleo de Eco, los piratas han aumentado sus ataques. Me sorprende que alguien sea capaz de viajar sin escolta. ¿El núcleo de Eco? Sí. Una de las afamadas simbíticas fuentes desde donde emana el Eco. Gracias al cielo. ¿Estamos? Encantados de ayudar. Bueno, considérense en su casa. Los enemigos de los piratas del cielo son nuestros aliados. Su nave está muy callada. ...les escoltaremos hasta nuestra gran ciudad, Aeropa, ...donde podrán repararla antes de continuar su aventura. Bienvenidos de nuevo. Espero que su estancia entre nosotros haya sido instructiva. Todavía faltan algunas respuestas. <risa> y yo también tengo algunas preguntas que hacer. Por ejemplo, ¿por están aquí en el límite? También buscamos un fuente de eco para salvar el mundo. Un noble propósito. Quizá podamos ayudarles. Esto es un detector de ECO. Y al parecer señala las principales fuentes de ECO. Esperábamos que nos ayudara a encontrar el núcleo de ECO. Pero no llegó a funcionar. Deja que pruebe. Tengo... ciertas habilidades. Sí, eso he oído. Quizá estemos en el fin del mundo, pero... Aquí también llegan las noticias. Canciller. No puedo hacerlo. Demasiado poder. Oscuridad total. Si no le importa, me gustaría estudiarlo. Es que estoy. Bueno, practicando para ser una sabia de Eco. Muy bien. Aceptaré su petición con una condición. Que demuestren que son capaces de proteger el orbe detector a toda costa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, enfréntense al círculo del peligro. Si demuestran que son capaces de superarlo, podrán usar el detector durante una semana. Amigo... ¡Mío! ¿Dónde estás? las pasado. Dax. ¡Ahora no! Han demostrado ser dignos. Como preconizaron nuestros ancestros, el eco oscuro es un arma peligrosa con la que no se ha de jugar. Espero que con esto puedan encontrar suficiente eco luminoso. ¡Tío! ¡Piratas del cielo! Eh? Gracias por ayudarnos tan amablemente. Tiera, no! Que seguirles. Vamos, ¡Dax! Más despacio ya. Que se me está cayendo todo el pelaje. He detectado la nave de Phoenix. No va a escapar tan fácilmente. Esto es entre vos y yo, ya. Un juego de caballeros. El gato y el ratón. Pero decidme, ¿quién es quién? Ya, maestra. Se dirige a esas cataratas. ¡Son nuestros! ¡Atrapados como un pez en una. una. catarata! Lo siento, amigo, pero la primera regla de un combate entre caballeros es que ...moleza. ¡Oye! ¡Oh, ¡Qué piratería! ¡Es una trampa! Tenéis suerte de caerme bien, Jack. Normalmente ya seríais una mola de fuego. Disparen a sus motores y que caiga el picado. Te asustas con facilidad, ¿eh? Justo lo que pensaba Ha sido tocado por la oscuridad ¿Te Espera, como. Reconozco el eco oscuro en cuanto lo veo, hijo Y he visto que has visto lo que yo he visto cuando te he dicho que lo he visto oh. ¿Quién eres? Buena pregunta Sé mucho, pero no sé que... ¿Qué estás haciendo aquí tan lejos? Vaya, llevan dos Tampoco sé eso ¿Sabes algo de esos peligrosos robots de ahí fuera? Un oh, poco... Los fabriqué para que me ayudaran en la isla... Pero se volvieron en mi contra. Oh, eh, ¿Tú fabricaste esos robots? ¡Es que no has oído bien, hijo! ¡Sí! ¿Sí? Los fabriqué yo, y todos cada uno de ellos son malos hasta la médula de titanio. Bueno, si se te da bien la mecánica, la nave Escucha, puede... hijo, le eché un vistazo a esa nave tuya. Las barras de fusión están destrozadas. Sin un poco de combustible te quedarás aquí conmigo. Por favor, dime que puedes arreglarla. Puede, pero necesito una cápsula de Belonio y solo hay una en esta maldita isla. Dime dónde está y la conseguiré. Será tu funeral. La cápsula está en mi Uberbot 888, el robot más gigantesco y malvado que he fabricado. Tú consígueme su cápsula de energía y yo haré volar tu nave. Vaya, mira qué tenemos aquí. ¿Dónde está Kiera? Está haciendo compañía al capitán. Tú ya me entiendes. ¡Jack! Quiera. ¿Estás bien? Phoenix, no! ¡Fenix! ¿Ahora le llamo por su nombre? No deberíais haber venido. Al contrario, ahora este monstruo podrá ver lo que es realmente. Y esta pequeña esfera nos mostrará el modo. ¡No! ¡Vosotros dos! ¡Basta! <susurra> Tenemos que recuperarlo. Y quiero que hagáis las paces hasta que lo logremos. Pero él... ¡Las paces! ¡Ya! Daos la mano. Ahora, volvamos a la única esperanza que nos queda. Di con este tipo. O puede que él diera conmigo. El caso es que es muy bueno con la mecánica. Y creo que puede ayudarnos. ¿Sabéis quién soy, San Cieno? Ni idea. ¿Esa es tu nave? Buenos engranajes, buen acoplamiento, el motivador de la dirección. ¿Y dónde está ese pequeño artilugio que dicen que puede salvar el mundo? Bueno, bueno, bueno. Muy bien fabricado. Excelente tolerancia de lo mejorcito. No puedo ayudar, yo... ¿dijiste? Es sí, lo que dije, pero también reconozco los problemas en cuanto los veo. La clase de problemas que intento evitar. ¿Recuerdas algo? Mídese. No lo sé, puedo ver enormes almacenes llenos de eco, inmenso y oscuro, apelado hasta donde alcanza la vista. Por favor, señor, tengo... tenemos que encontrar una nueva fuente de eco para devolver el equilibrio al mundo. Por favor. Tienes la cara más bonita que he visto en mucho tiempo. Esto solo traerá problemas, pero por ti, querida, haré lo que pueda... Este dispositivo tiene un mecanismo de fusión y bloqueo automático, así que, para bien o para mal, no puede usarlo cualquiera. Si ajustas el reloj de bloqueo e inviertes la polaridad, ¡listo! Se agota la energía del detector. Creo que está señalando una nueva batería de combustible. Ay, puede que si lo recargamos funcione mejor. Está señalando directamente a el linte. ¿Será cuando uno es peligroso? Ah, mira, ya no tenemos elección. Las tormentas de eco se vuelven peores. ¿De acuerdo? Mm, Prepárese para volar. Pero primero, iremos a abismo lejano. Y por suministros para nuestro largo viaje. <ríe> ¡Otra vez en acción! Queridos amigos. ¡Yo, Bart! Yo contrabandista de primera. Ser gordo de abismo lejano. Ah, Parece una ciudad peligrosa. ¿Qué son esas criaturas oscuras? Antes de Ecos oh. Oh. Aparecer hace algunos meses. Luchar con ellos desde entonces. Yo necesitar puños fuertes para proteger mercancía. Pagar muy bien. Lo que necesitamos son suministros. Si tú proteger tiendas de Barter, de criaturas oscuras, yo dar lo que tú querer. Jack ser mejor protección que nadie va a poder comprar. Barter ya ha recargado suministros en nave de Jack. Pero... Barter, necesitar última cosa. Tener una pequeña cosa que tú querer. Ser tuyo si tú animaste el lugar. Te tal la de dar antes de... ¿Eh? Y a la gorda. Y barter dar a ti un premio especial. Un poco de ejercicio no viene mal. Eh, déjalo ya. Es un abusón. Así se hace. Llegó la hora de la clase. <risa> Uy... Ha sido él. Bien, de hecho. Ahora sois un pirata honorífico. Ah, recuerdo mis fabulosos primeros días como capitán de unos pequeños rufianes. La camaradería, el olor, el eco ardiendo, los saqueos. Un miembro especial de esta tripulación, ahora serás mi primer oficial. Si deseáis fijar un rumbo, subid al puente y tomad el timón. Siento fastidiar la celebración, pero tengo malas noticias. El detector de eco no tiene suficiente eco luminoso para funcionar. Estamos de suerte. Conozco una vieja estación de investigación usada por los aeropanos. Ahora está abandonada. Pero hace ya algún tiempo detectamos una señal débil de eco luminoso. ¿Por qué no fuisteis a por él? Un botín de eco luminoso podría financiar vuestra pequeña banda de piratas durante cientos de años. <ríe> pues que es lo miedo los aeropanos. Puede que haya cosas que me den miedo, pero no los aeropanos. Puedes estar seguro. Jack. ¿Merece la pena intentarlo? Solo hay un modo de averiguarlo. haciendo experimentos con el eco oscuro. ¿Quién quiere que fue? se merece morir? Parece que te has encontrado los objetos. Creo que esta es la sala de control principal. Y estos diagramas... Si puede hacer que la bomba vuelva a funcionar, estaremos todo ¿No os prisa queréis? Este sitio parece frío. A lo mejor se algo. ¡No toques nada! ¡Yo no he sido! Les detendré, quiera Por los sacos en funcionamiento. Creo que lo tengo. Ahora necesita... un poco de combustible. He visto paneles como este antes. ¡Bingo! ¿Lo conseguiste? No. Lo conseguimos. Saquemos el eco de aquí. ¡Genial! ¡Una máquina de caramelos! ¡Venga, ríndete! ¡Dame copeo. Sedoso, comprobado. Con los corporales dentro de lo normal. Linda carita intempestora. Hoy he vuelto, vuelvo a ser yo. No ¡Lo sean los precursores. O ¡Oh, malditos sean. Estúpida materia sigue haciéndome esto. Baxter, estás bien, colega? Sí, gracias. Esto de ser alto, oscuro y macabro es mucho peor de lo que pensaba. ¿Has visto mis garras? Necesito una manicura. Y las cutículas, por no mencionar el dolor de cabeza. Creo que otra vez el muro con mi cabeza. Eh, ¿alguien me escucha? ¿Eh? Oh, claro, claro, Dax. Algo sobre las uñas de tu cabeza. Vaya, menudo buga. Nuestro billete de salida. Ese pequeño parece rápido a un parado. Venga, Dax. Sube a bordo y coloca tu mesita en posición anti vómito. Al menos no has dicho que las salidas están detrás. <risa> Buenas noches, joven. Lo hicisteis. Tenéis madera de timonel, querida. ¿Y ahora qué? ¿Señala una zona de abismo lejano? ¿Y a otro sitio por el otro lado? Al detector le faltan tres piezas. A lo mejor está intentando autorrepararse. Ya, claro. Y a mí me salen elefantes voladores del culo. ¿No ves que está roto? No. Yo creo que está señalando las piezas que le faltan. ¿Qué dirección vamos primero? Vamos cerca de Abismo Lejano. ¿Por qué no en la otra dirección? ¿Estás cuestionando mi autoridad? No. Cuestiona tu buen juicio. segundo lugar, está más cerca. Que lo decida aquí, Que vuestro corazón desee gritar bien. Ya. ¿Qué quieres hacer? Menuda sorpresa. Este sitio está cerrado a y canto. Seguro que consigo abrirlo. Ah. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Contra de seguridad electrónica. Quien quiera que mandara aquí, sabía lo que había. ¿Cómo vas? ¡Eh! ¡Esperad! ¿Lo tenemos? Pero, ¿hay un problema? Ha sido mi culpa, Jack. Empiezo a recordar cosas de este sitio. Resulta que aquí nuestro amigo era, o es, un sabio de Eco Oscuro. He metido la pata, Jack. En tantas cosas. ¿Qué crees de este proyecto? ¿Creí los guerreros de Eco Oscuro? ¿Para quién? Luego intenté fabricar robots para recuperar estas instalaciones por la fuerza, para arreglar lo que hice. Pero fracasé. ¿Para quién hiciste esto? Los fabricó para mí. Para los aeroplanos. ¡Te voy a... ya! Jack, espera. Deja que hable. La culpa es mía. Una vez fui comandante de las fuerzas Aéreas aeroplanas. Estaba a cargo de un programa de armamento secreto para crear una nueva clase de guerrero. Veréis... Se estaba liberando una guerra terrible. Y perdíamos. ¿Y por eso experimentaste con personas? No. Me negué. Cuando descubrí lo que estaban haciendo... Intenté detener el programa, pero SkyGem no tendía razones. Así, que solo me quedaba una opción. Secuestrar al científico jefe del programa. Lo siento, VGT, pero en la refriega os disteis un buen golpe en la cabeza. Lo abandoné en esa isla para ocultar su trabajo a los aeropanos. A oh, buenas horas. Sí, puede que fuera demasiado tarde. Skyger ha inculcado el poder oscuro a toda la población. Ahora todos los aeroplanos están infectados con el eco oscuro. Esos monstruos me declararon un forajito. Así que de eso me convertí y luché contra ellos. Podré acabar con ellos. Destruir lo que sois. Espera, Fénix, por favor. ¡Jack no es un monstruo! He visto lo que es. No, Fénix. Si te importa algo, no lo mates. Verás... Necesito a Jack. Más que nada en el mundo. No puedes huir de lo que ya has hecho, Fénix. Y yo tampoco. No puedes lograr el perdón matando. Pero juntos podemos reparar el daño que hemos causado. ¿Cómo? Tenemos un arma secreta. Un guerrero capaz de demostrar que el eco oscuro se puede controlar o al menos manejar. ¿Qué tal yo? ¡No! ¡Tú eres un monstruo chiflado! Pero puede que algún día también te ayudemos a solucionarlo, hijo. Jack, ¿te unirás a mí para detener a los aeropanos? Sí, ahora démosles su merecido. ¡Oh! Dejarme oh, oh, verte de nuevo, oh, Jack. Oh, estar pasando cosas raras. ¡Oh! ¿Gustar a ti? Es una esfera runa precursora. Ser buena luchadora, pero parte el creer que poder persuadirla para rendirse. tienes algo que necesito. Ah, ¿Os gusta ir al grano no? Sí, yo no tengo tiempo, estoy de humor. ¿Cuánto quieres por la esfera? No me interesa el dinero. Ventedme y se le vuestra. ¿Y si pierdo? Si perdéis, me haré un abrigo de pieles con el chiquitajo naranja. ¡Eso es! ¡Te voy a dar un, un... un... momento! ¡Hecho! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Hecho! Vuelve a señalar al centro de investigación. Se nos ha escapado algo. Ahora que lo pienso. El centro de investigación aeromano se construyó sobre extrañas formaciones. Pero no se puede acceder a lo que hay debajo de la superficie. Precursores, debe de ser una de sus antiguas instalaciones. Tenemos que volver y cavarnos profundo. Pero debemos tener cuidado. Si los aeromanos consiguen detectarnos, podrían atraparnos si no habría excavatoria. Tendremos que dejar el Phantom Blade detrás, dar sigilosamente. Me aseguraré de que toda la tripulación del Phantom Blade cumple su deber, capitán. Entraremos cuando lleguen al núcleo. es ese símbolo? El núcleo de eco. En el centro de nuestro planeta. Desde aquí debían controlarlo los precursores. Oh. En de nuestro planeta. Pero parece que no funciona. Quizá. O quizás no. Si le persuadimos adecuadamente. Jack, necesito energía eco para este panel de control. Ay, no se resta. Masiva de energía inestable. Parece que hay un prisma en el centro. Debe combinar y fragmentar los secos según sus colores. Parece que no está alineado. Yo creo que lo puedo arreglar. Creo que lo tengo. Por la cuenta que me trae. Pero tendremos que activarlo poco a poco. O si no. Informando como se me ordenó, capitán. También he traído a unos almas perdidas. No. Oh. Bien hecho muchacho, habéis capturado a sky <risa> Es el punto de cada día de los piratas. Un poco de fuerza y algo más convincente que las palabras. Sí, algo mucho más persuasivo. Hay un montón más, Claude. Como siempre digo, soy clásico. ¿Y cuando toca cambiar, Capitán? Es que toca. Esto... ¿Es demasiado tarde para cambiar de bando? Eres un traidor. No. Usted es el verdadero traidor. Le dio la espalda a su pueblo, y también a su deber. ¿Qué les habéis hecho? ¿En qué los habéis convertido? ¡Ya no seréis más mi pueblo! Su falta de lealtad se merece la pena de muerte. Matadlos, pero dejadme el monstruo a mí. Quiero estudiar a Jack. ¡Tú eres el monstruo Skyhead! En toda guerra hay muchas bajas necesarias. Únase a nosotros. Acepte su destino como yo lo he hecho. Este es el futuro. Mm. ¡Nunca! Lástima, Jack. Podría haber conseguido descubrir al fin todo su potencial. Matadlos a todos. Ah, sí! ¡Abajo! Este campo de energía no durará mucho. ¡Vámonos de aquí! tomarles! ¡Pero las encontraré allá donde se explotan! El asedio ha sido horrible. Perdí a muchos amigos en el mismo lejano. ¡Es hora de vengarse! ¡Nos detectarán los sensores de Skyhead si atacamos! Espera, alguien ha enviado otro mensaje. Usad el portal aeropano de teletransporte. ¿El teletransporte del cuartel? Construí un portal de teletransporte hace mucho tiempo. Skyker lo bloqueó con un código de activación. Creo. Parece que nuestro admirador secreto nos acaba de enviar el código. Con ese código conseguiréis transportarlos a la puerta trasera de SkyHead sin que os detecten los sensores. Parece una culpa, bueno, es lo único que tenemos. ¡Defensores de la libertad! dirigiros al cuartel aeropanlo! ¡Todos al brutal de teletransporte! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Sí me como! Oye, Dax, estás engordando... <risa> este es en el otro lado de la cadena alimenticia. Oh, este romperse. Aún te hambre. Buscar más atrevidos de darme. <risa> Dax, mastica antes de tragar. Tengo que volver a por él. Tengo que hacerlo. Era algo enorme. Daxter o lo que sea, puede cuidar de sí mismo. ¡Prisa! apágalo apágalo. <risa> Los demás se quedarán fuera, pero ¿qué demonios te ha pasado? Nada, me he convertido en un enorme monstruo babeante de eco oscuro que olía un peor que yo. ¿Y tú qué tal? Genial, ahora tengo que ocuparme de dos monstruos. Si es la vida, ¿cuál es el plan? Acabar con el sistema de sensores de largo alcance. Eso permitirá a Phoenix llegar a su nave. Tenéis que encontrar y modificar el sistema de control de armas de Skyhead para que podáis utilizar las vuestras. ¿Podréis hacerlo? ¡Eh! Somos el búho demoledor, no lo olvides. Se acabó Skyhead. Está generando gran cantidad de eco oscuro! Demasiado tarde mío y lo usaré a mi enfojo. Con él mis ejércitos serán aún más fuertes, pero no solo sobrevivirá, sino que dominará el mundo. ¡Basta! Esto ha ido demasiado lejos. Idiota. Esto es solo una muestra de lo que con hacer con nosotros. ¿Trasque? tú eras quien nos mandaba los mensajes. No me obligue a matarlo, idiota. Todavía podemos conseguir revertir esta locura. Sí, les ayudé. Puedo vivir con lo que nos ha hecho a todos. Entonces, morirá por ello. Ahora es su turno. ¡Haz algo ya! Que domara la bestia. Esto no se ha acabado. Tienes suficiente poder, ni siquiera tú serás rival para mí, Jack. ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Muy listo, Jack! Eh, ¿héroe? ¿Una bici? Félix es bastante bueno los andadores. Félix, Skyhead se mueve. Se dirige otra vez al núcleo de Edward. Necesitáis una buena nave para luchar. Ir y di una de las muchas que hay en el hangar. Gracias. Intentaré estar a la altura. Y Fénix, cuida de quiera. <risa> Estaremos cerca, máquina. El Phantom Blade nunca defrauda. Pero vigila a tus flancos. ¿Necesitáis a alguien que sepa? Ahora, Phoenix, ¿Qué estás haciendo? Lo siento muchacho, pero no podemos dejar que Skyler chute del núcleo de Eco todo el día. Además, si no es un ridículo, ¿quién lo ¡No! Es la única forma, querida. Yo empecé esto, y estoy seguro de que puedo acabarlo. Jack, ha sido un placer volar con vos. Cuídate aquí, ¿vale? Ahora, Skyler, por lo que seáis. A ver si sobrevivís a esto. <risa> ¡No! Phoenix. ¡Deme! ¡Aspen! Me ha hecho! ¡Ha dañado al vecino. ¿Lo que significa? Que se puede destruir. Allá voy Skyhead. Pues toma por Fénix. ¿Lo habéis oído? El núcleo vuelve a estar condensado. Todo está en verde. El prisma está alineado y el núcleo está canalizando energía. Pronto las fuentes de eco del mundo volverán a fluir. Si Fénix pudiera verlo. Era un buen hombre. Sí, que lo era. Fénix se sacrificó por todos nosotros. Observo una gran reducción de las tormentas y la actividad sísmica en todas las direcciones. Y la inestabilidad está cayendo deprisa. Vaya. ¿Quién era? Eh, has... Canalizando energía, eco. Te estás convirtiendo en una savia de eco, mi niña. No es para tanto. Yo, cuando me enfado de verdad, puedo convertirme en un enorme monstruo de 5 metros. <risa> Más bien de dos metros, pero... Te prefiero pequeño y naranja, colega. Igualito que las chicas. no Núfrago. ¿Cómo te llamas? La gente me llamaba... Tim. Bueno, Tim y yo hemos estado decodificando los símbolos del núcleo. El círculo interno de nuestro planeta estaba conectado a otras líneas de energía. Y uno de ellas señalaba el límite. ¿Lo que significa? Que tendremos que ir a explorar. ¿Quién sabe lo que encontraremos ahí fuera? Yo creo que es mejor disfrutar del amor y la gratitud de este lugar. A el límite, ¿eh? Podría ser una gran aventura si encontrara un compañero dispuesto a seguirme. Bueno, como ya estamos aquí fuera y... No pensaba tomarme unas vacaciones... ¡Eh! No estaríais haciendo planes sin mí, ¿eh? ¡La próxima vez quiero votar! ¡Claro, Dax! Los que estén a favor de empezar una nueva aventura, levantad la mano. Dos a uno. Tú pierdes. ¡Vaya! ¡Vaya! Vale, ¡Tenéis suerte de que no me haya convertido en un monstruo! ¡Estoy indignado! ¡Vale! ¡Partiremos hacia otra aventura! ¡Pero esta vez me llevaré plan ¿Y algunas revistas? ¡Y puede que haya pirata sexy! ¡Uy, yo. Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Y un cojín! ¡Me duele la cola si estoy un rato sentado! ¡Y mucha más comida! ¡Y un enorme cepillo para mi pelo de sensual y bonito monstruo oscuro! ¡Y recordadme que me lleve mi osito precursor! No puedo dormir sin él. Y unas píldoras para los gases, no podréis pegar ojos si no me lo llevo. <risas> Ay. Ah, y me llevaré ese sistema de juego precursor tan útil que me diseñó Tim. Y el juego de carreras Jack X Y mi recortapelos. Ah, ¿tenéis chicles? Es para que no se me taponen los oídos al aterrizar.